¿Por qué? Porque aquí vemos las calles que no sirven y los síndicos no van a arreglarla. Sin embargo, aquí dieron 54 millones para arreglo del pueblo y no se ha hecho nada. No estamos viendo lo que están haciendo. ¿Por qué? Para que tienen el dinero. Para dejárselo al síndico, ¿para ti. ¿Y no pasó la autoridad de por aquí? Date cuenta. Por aquí no vemos autoridades ni vemos nada. ¿Por qué? Porque lo que quieren es nada más el dinero del pueblo, los impuestos pagándolo.